Bien, en base a este esquema de entradas y pérdidas de carbono en el suelo y la variación de carbono orgánico en el suelo, vamos a comentar a continuación diferentes prácticas de manejo que pueden llevar a un aumento en los niveles de carbono orgánico en nuestros suelos. En esta diapositiva se muestra un metaanálisis para condiciones mediterráneas en el que se compararon diferentes prácticas de manejo y su efecto en el almacenamiento de carbono. Tal y como se puede observar en la gráfica, se consideran diferentes prácticas de manejo y se mostraron los diferentes eh, digamos, niveles de eh, carbono orgánico almacenado en el suelo. Este nivel varió en función de la práctica de manejo, incluso en algunas prácticas de manejo se observó que este nivel era negativo, lo que quiere decir que esta práctica de manejo en concreto disminuía los niveles de carbón orgánico en relación con la práctica de manejo convencional, que sería la práctica de manejo de referencia. Bien, vamos a empezar por el, la primera práctica de manejo, que consiste en la reducción de la intensidad del laboreo. Cuando hablamos de reducir la intensidad del de laboreo, estamos hablando de eh, pasar de sistemas de laboreo convencional basados en eh, arados de vertedera que llevan a un volteo de la capa arable del suelo, a sistemas más más reducidos en los que el trabajo se hace de manera vertical con aperos eh, tipo cultivadores o chisels, o en el caso más extremo con sistemas de siembra directa en los que directamente el suelo no se labra y por tanto se siembra directamente sobre los residuos del cultivo anterior. La reducción de la intensidad del laboreo lleva en a un aumento en los niveles de carbono orgánico pero solamente en los primeros centímetros del suelo. Cuando consideramos todo el perfil del suelo, cambios en los sistemas de laboreo pueden llevar a cambios en los niveles de carbono orgánico pero en función de las condiciones específicas en las que nos encontremos. Así, por ejemplo, en la gráfica que se muestra en la diapositiva sacados de un trabajo reciente en el que recopiló información de diferentes estudios se ve claramente cómo en los primeros centímetros del suelo el efecto de la simbra directa en, en comparación con el laborio convencional en términos de almacenamiento de carbono orgánico del suelo, se observa básicamente en los primeros centímetros del suelo. Pero a medida que vamos considerando más profundidad de suelo, las diferencias entre simbra directa y laborio convencional van disminuyendo. Esta diapositiva muestra un experimento llevado a cabo en el noreste de España en el que se evaluó los cambios de carbono orgánico del suelo en función de los sistemas de laboreo en cuatro experimentos de la graduación. Tal y como se puede ver en los cuatro experimentos, solamente considerando los primeros 5 centímetros del suelo, se observa un aumento significativo de los niveles de carbono orgánico del suelo en el tratamiento de siembra directa, NT, respecto los, al tratamiento de laboreo convencional o, en este caso, CT, Sin embargo, al considerar todo el perfil muestreado, que sería de 0 a 40 centímetros, las, las diferencias en carbono orgánico entre sistemas de laboreo desaparecen. E incluso en, algún, en alguno de estos ensayos, como es el ensayo SV, el sistema de laboreo convencional... Es decir, el tratamiento CT tiene unos mayores contenidos de carbono orgánico respecto al tratamiento de siembra directa o NT. El aumento de carbono orgánico del suelo en siembra directa, que hemos visto en las diapositivas anteriores, que tal y como hemos dicho se centra en los primeros centímetros del suelo, dependerá de la diferencia de los residuos de cosecha producidos en siembra directa respecto al laboreo convencional. Por tanto, tal y como podemos ver en la gráfica que se adjunta en la diapositiva, Cuanto mayor es esa diferencia en los residuos de cosecha producidos en siembra directa respecto al laboreo convencional, mayor será la diferencia de, de carbono orgánico del en suelo entre ambos sistemas. Con el fin de ejemplificar lo comentado en la diapositiva anterior, cuando comentábamos que eh, cuanto mayores sean las diferencias en residuos de cosecha entre siembra directa y laboreo convencional, mayor eran las diferencias de carbono orgánico que vamos a obtener entre estos dos sistemas de laboreo, Bien, pues este es un experimento que se va a cabo en España, en el noreste de España, eh, a lo largo de 11 años, en condiciones de secano, en el que se evaluaron dos sistemas de laboreo, una semillete y un laboreo convencional con diferentes dosis de fertilizante nitrogenado. Bien, en la tabla se muestran los valores de eh, residuos de cosecha, tanto en la parte aérea como en la parte radicular, en diferentes años y cada uno de los tratamientos. Pues mental y como podemos ver, los niveles de carbono orgánico del suelo que se muestran en la parte baja de la tabla, fueron mayores en los tratamientos de semia respecto a los sistemas de laboreo convencional. Pero si analizamos los eh, residuos de cosecha producidos, los residuos de semia fueron bastante superiores a los residuos de laboreo convencional. Y en aquellos tratamientos dentro de semia directa en los que mayor residuo se producía, eran los que mayor carbono orgánico del suelo se obtenía. A continuación, vamos a ver otra práctica de manejo que puede llevar a un aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo, como son las rotaciones de cultivo. Las rotaciones de cultivo permiten aumentar el aporte de residuos de cosecha al suelo mediante la intensificación de los sistemas de cultivo. Por tanto, tal y como hemos visto en las diapositivas anteriores, al aumentar los residuos de cosecha que vuelven al suelo, aumentaremos los niveles de carbono orgánico del suelo. Este es un experimento, esta figura muestra un experimento de, llevado a cabo en Estados Unidos, en las grandes llanuras, en condiciones semiáreas de secano, en las que se muestra que al aumentar la complejidad de estas rotaciones, en cuanto al número de años o secuencia de cultivos, mayor la capacidad de almacenamiento que tienen eh, estas rotaciones en este diagrama se muestra eh, los efectos que tienen las rotaciones de cultivo o mejor dicho o dicho de una manera más general la diversificación de cultivos en relación con sistemas de monocultivo los sistemas de monocultivo son aquellos en que cada año se cultiva el mismo cultivo mientras que un sistema diversificado es un sistema en el que se alternan cultivos de diferentes especies Bien, en estos sistemas diversificados, tal y como se puede ver en este diagrama, se genera una serie de beneficios, como sería la disminución en el, eh, las enfermedades, como sería la disminución en la erosión del suelo, como sería un aumento en las eficiencias en el uso tanto del agua como de los nutrientes, un aumento de la biodiversidad y un aumento de los microorganismos del suelo funcionales tal manera que todos estos beneficios a la larga lo que lleva es a unas mejores condiciones para el crecimiento de nuestros cultivos y por tanto una mayor producción y por tanto una mayor producción de residuos de cosecha que volverán al suelo y que favorecerán ese almacenamiento y acumulación de carbono orgánico en el suelo. En esta diapositiva se muestran los resultados de un metaanálisis sobre el efecto de las rotaciones de cultivo en la diversidad microbiológica del suelo. Tal y como hemos comentado en la diapositiva anterior, la implantación de rotaciones de cultivo lleva a una mejora en las propiedades biológicas del suelo y en concreto en la diversidad de microorganismos del suelo. Esta mejora de las propiedades biológicas del suelo llevará a una mejor implantación, crecimiento y producción final de nuestras cosechas y por tanto a una mayor producción de residuos que luego tendrá un efecto positivo en la acumulación de carbono orgánico del suelo. Eh, tal y como se muestra en la figura que se puede ver en la diapositiva, el número de estudios en los que se vio un efecto positivo eh, de la implantación de rotaciones de cultivo en la diversidad microbiana fue bastante superior a, al número de Estudios en el que se veía un efecto negativo de implantar rotaciones de cultivo en esta diversidad microbiológica. A continuación vamos a ver el efecto de otra práctica de manejo que puede tener unos efectos positivos en la acumulación de carbono en el suelo, como es el establecimiento de cultivos cubiertos. Primero vamos a empezar a definir qué son los cultivos cubiertos. Los cultivos cubiertas son aquellos cultivos que se siembran entre dos cultivos principales, en el caso de cultivos herbáceos, o bien entre las calles de un cultivo principal, en el caso de plantaciones de cultivos leñosos, y que persiguen una finalidad concreta. Entre las finalidades que podemos, que podemos encontrar estaría, por un lado, la disminución de los costes de fertilizante, por otro, la reducción del uso de herbicidas, la reducción del uso de pesticidas y o fungicidas, la prevención contra el riesgo de la erosión del suelo, la conservación de la humedad del suelo y la protección de la calidad del agua. Siguiendo con la definición de los cultivos cubiertas y de cara a eh, evaluar los impactos positivos que tienen la implantación de estos cultivos cubiertas, en este esquema se puede observar los efectos directos e indirectos de estos cultivos cubiertas. Los efectos directos estarían o serían los que hemos comentado en la diapositiva anterior, como sería pues, el control de la erosión, eh, la disminución o el control de plagas, de, de plagas o enfermedades de, de los cultivos, una mejora en la fertilización de, de los cultivos, la conservación de agua. Bien, eso sería, como he dicho, los efectos directos. Pero la implantación de estos cultivos cubierta tienen una serie de efectos indirectos, como sería el aumento de carbono orgánico en el suelo, una mejora de la estructura del suelo y, en general, las propiedades físicas del suelo, un aumento en la biodiversidad del suelo y una mejora en la calidad del suelo. Decir que estos efectos directos están muy relacionados, lógicamente, con los efectos indirectos, porque al final parte será consecuencia o uno será consecuencia de los otros. Siguiendo con los efectos de los cultivos cubiertas en eh, el suelo y en concreto en el almacenamiento de carbono orgánico del suelo, esta diapositiva muestra los resultados de un metaanálisis que se hizo a escala global sobre el efecto de los cultivos cubiertas en los cambios de carbono orgánico del suelo. Y lo que podemos, tal y como podemos ver en la figura extraída de este trabajo, en la mayor parte o en la casi totalidad de estudios que se utilizaron para este meta se observó que la implantación de cultivos cubiertas llevaba a un aumento en los eh, niveles de carbono orgánico del suelo, es decir, que estos cultivos cubiertas favorecen la acumulación de carbono orgánico del suelo. En general, y a nivel global, en este estudio, se estableció una tasa de aumento de carbono orgánico del suelo por el uso de estos cultivos cubierta de 0,32 toneladas de carbono hectárea. Esta diapositiva muestra un metanálisis muy similar al mostrado en la, página, eh, perdón, en la diapositiva anterior, un metanálisis global en el que se evalúa el efecto de los cultivos cubierta en los cambios de carbono orgánico del suelo. Tal y como podemos observar en la figura de la parte izquierda el, el, la utilización de cultivos cubiertas llevó a un aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo en comparación con los tratamientos en los que no se había implantado en estos cultivos cubiertas. Destacar que estas diferencias se observaron sobre todo o principalmente los, en la capa más superficial del suelo, en concreto para este estudio los primeros 30 centímetros del suelo, ya que si... Miramos a parte derecha de la gráfica en las que se muestra la, eh, digamos, eh, los niveles de carbono orgánico del suelo entre tratamientos a partir de 30 centímetros de suelo vemos que las diferencias entre eh, los sistemas con cultivos cubiertas respecto a los sistemas con, sin estos cultivos cubiertas las diferencias desaparecen en términos de carbono orgánico del suelo y por tanto se puede decir que eh, los valores de o el carbón almacenado es similar tengamos o no tengamos cubierta vegetal siguiendo un poco con los ejemplos anteriores que eran estudios de meta-análisis en el que incluían est diferentes estudios obtenidos en la, en la literatura y a una escala global pues bien en este en esta diapositiva se muestran los datos concretos de un experimento realizado en el centro de españa un experimento con 10 años de antigüedad en el que se evaluó en condiciones de radio la implantación de diferentes cultivos cubiertas Bien, tal y como se puede ver en la tabla, después de 10 años, los dos tratamientos con cultivos cubiertas establecidos, en un caso era una cebada y en otro era una leguminosa, en este caso una beza, pues ambos tratamientos incrementaron, ...los niveles de almacenamiento de carbono en relación con el sistema en el que no había establecido un cultivo cubierta... ...que era el eh, tratamiento de barbecho. Además, tal y como se puede ver la figura, el almacenamiento o este mayor almacenamiento de carbono orgánico... En los tratamientos por cultivo cubierta se observó especialmente en los primeros centímetros del suelo y, en el caso concreto de este experimento, en los primeros 20 centímetros del suelo. Tal y como hemos comentado al inicio de este apartado, los cultivos cubiertas no solamente se pueden implantar en cultivos de producción o en sistemas de producción herbáceos, sino también en sistemas de producción de cultivos leñosos. En el caso concreto de este experimento, hace referencia a un eh, el estudio ya acabó en un viñedo en España, en el norte de España, en el que se evaluó la implantación de cultivos cubiertas durante tres años y el impacto que tenía en eh, los niveles de carbono orgánico del suelo. Tal y como se puede ver en la gráfica, en los primeros 5 centímetros de suelo, la implantación de estas cubiertas llevó a un aumento de carbono orgánico del suelo en comparación con el sistema que no llevaba cubierta y que se labraba. Es decir, que la cubierta en la que eh, de la que la especie elegida era una luminosa, el trébol, llevaba un aumento o un mayor almacenamiento de carbono orgánico respecto a la cubierta eh, que eh, se, eh, se llevó a cabo con un cultivo de cebada. Si analizamos los datos eh, en, la, en la profundidad eh, inferior, que sería la de 5 a 15 centímetros, decir que estas diferencias ya eh, son bastante menores y que, por ejemplo, entre el sistema eh, sin cubierta y el sistema de cubierta con la cebada, eh, los valores de carbono orgánico del suelo fueron similares, mientras que en la cubierta, eh, en el tratamiento de cubierta con eh, la leguminosa se observó una ligera, eh, una, un ligero incremento respecto a los otros dos tratamientos. Sin embargo la, mayor profundidad muestreada que es de 15 a 30 centímetros no hubo diferencias entre ningún tratamiento y por tanto los contenidos de carbono orgánico fueron similares en este mismo experimento llevado a cabo la rioja en el que se comparaban diferentes eh, dos cultivos cubierta eh, con un eh, sistema labrado en el que no llevaba cubierta se observó que el, el incremento de los niveles de carbono orgánico en aquellos tratamientos que van eh, la cubierta, el cultivo cubierta, se relacionaba linealmente con eh, la cantidad de eh, biomasa de raíces producida por estos cultivos cubierta. Por tanto, cuanto mayor esta, era esta biomasa producida, mayor eran los niveles de carbono orgánico en los tratamientos con cubierta vegetal. Bien, a continuación vamos a pasar a ver otra práctica de manejo que puede llevar a un aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo, como es la fertilización. La fertilización tiene un impacto positivo sobre la producción de los cultivos y, por tanto, sobre la producción de residuos. Además, dentro de los dos tipos de fertilizaciones que existen, la fertilización mineral o la fertilización orgánica pues bien el aplicar productos orgánicos en este último caso favorece también la acumulación de carbono orgánico ya que se está aplicando directamente materia orgánica al suelo. Esto queda reflejado en este metaanálisis que se hizo a escala global sobre el impacto de la fertilización en la acumulación de carbono orgánico del suelo. Tal y como podemos ver las mayores acumulaciones de carbono orgánico del suelo se observaron en los tratamientos de, que combinaban la fertilización mineral y la orgánica, mientras que los menores, las menores acumulaciones de carbono orgánico se observaron en los tratamientos en los que solamente se aportaba fertilización mineral. En relación con los fertilizantes orgánicos, hay que tener en cuenta que el tipo de fertilizante orgánico va a tener un impacto importante en, la, en este almacenamiento de carbono orgánico del suelo. Estos son datos de un metaanálisis a escala global en el que se compararon diferentes productos orgánicos de origen animal. Tal y como podemos ver la gráfica, el hecho de aplicar un residuo ganadero de origen eh, de producción bovina, porcina o eh, o avícola pues tendrá un efecto diferente en lo que sería en los niveles de carbono orgánico que se eh, alcanzarán en los suelos aplicados con estos tipos de residuos orgánicos. En relación con la diapositiva anterior, cuando evaluamos diferentes residuos orgánicos de eh, origen animal, conjuntamente con la aplicación de residuos de origen vegetal, como sería el uso de eh, abonos en verde o de eh, residuos de cosecha, vemos que el, eh, la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico se incrementa de manera significativa cuando se utilizan conjuntamente ambos residuos, es decir, residuos de origen animal conjuntamente con eh, residuos de origen vegetal. Esto se muestra en la siguiente figura obtenida de un metanálisis global en el que también se compararon diferentes residuos eh, diferentes tipos de residuos orgánicos, no solo animales, sino también de origen vegetal y el impacto que tenía en el carbono orgánico del suelo. Para acabar con este apartado sobre fertilización y su impacto en la acumulación de carbono orgánico, me gustaría hablar del de, de papel del biochar en eh, la acumulación de carbono del suelo. El biochar es un residuo proveniente de restos vegetales que ha sufrido un proceso de pirólisis en el que se somete este residuo a unas altas temperaturas en ausencia de oxígeno. El resultado es un, es un residuo con un alto contenido de carbono y un carbono en una forma estable. Tal y como se puede observar en este estudio en el que se evalúa... Eh, los niveles de carbono orgánico del suelo eh, tras la aplicación de biochar en diferentes sistemas eh, de producción, pues bien, en eh, los tres sistemas ensayados que consistiría en una zona de cultivo, en zonas de cultivo, en arrozales y en zonas de pastizales, pues bien, en los tres sistemas la aplicación de biochar llevó a un aumento de carbono orgánico del suelo. Eh, a continuación vamos a eh, ver algunos ejemplos en el que eh, se muestra el efecto que tienen las condiciones edáficas y climáticas en la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico del suelo. Que tener en cuenta que una misma práctica, cuando la eh, eh, ponemos en práctica en dos zonas diferentes, muy probablemente eh, la, los niveles de almacenamiento de carbono orgánico que vamos a tener va a ser diferente en cada una de estas zonas. Eso es debido a que eh, tanto las características edáficas como climáticas en las diferentes zonas van a impactar y van a impactar en la habilidad o en la capacidad que tendrá de almacenar carbono esta, esta práctica. Bien, vamos a empezar esta, sec esta sección mostrando los datos de un metaanálisis también a escala global que se, eh, en el que se evaluó el impacto de diferentes prácticas de manejo de la acumulación de carbono orgánico en el suelo. Lo interesante de este trabajo es que se eh, dividió el trabajo en función de perdón, se dividieron los estudios en función de las condiciones climáticas en las, que, en, las que, bueno, en las que se desarrollaron. Si nos fijamos en la parte izquierda de la diapositiva, las dos, eh, en las dos figuras, la parte de arriba muestra la respuesta de una serie de prácticas de manejo para condiciones áridas, mientras que la parte de abajo muestra la respuesta a estas mismas prácticas de manejo para condiciones húmedas. Las prácticas de manejo que, enseñaron, que se ensayaron fue, fueron la siembra directa, el NT, el laboreo reducido, RT, la aplicación de cultivos cubiertas, el cover crop, y la aplicación de biochar. Pues bien, si por, a modo de ejemplo, si observamos el impacto que tuvo la aplicación de biochar, vemos que para condiciones áridas, la, la aplicación de biochar lleva mayor acumulación de carbono orgánico del suelo en comparación con condiciones áridas en condiciones húmedas. Asimismo, si, vemos, si nos fijamos en la parte derecha de la diapositiva, en el que se comparan estas mismas prácticas de manejo en función de, si nos encontramos en zonas frías o en zonas cálidas, vemos que prácticas de manejo, como por ejemplo, siguiendo con el biochar, pues que en condiciones eh, frías, el biochar fue capaz de almacenar mayores contenidos de carbono orgánico del suelo en comparación con zonas cálidas. Sin embargo, prácticas de manejo como los cultivos cubierta o la siembra directa tuvieron un comportamiento opuesto, de tal manera que en estas zonas cálidas tuvieron un mayor almacenamiento de carbono orgánico en comparación con, conaz, con zonas perdón, más frías. Siguiendo con el mismo estudio mostrado en la diapositiva anterior, en esta figura se muestra la variación en los niveles de carbono orgánico para las cuatro mismas prácticas de manejo en función de la clase textural. Tal y como podemos observar para una misma práctica de manejo, la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico del suelo varía de manera significativa en función de esta clase textural. Tal y como hemos visto en el ejemplo anterior, las diferentes clases texturales pueden llevar a un diferente almacenamiento de calor orgánico para una misma práctica de manejo. Bien, en esta diapositiva, sacado del mismo trabajo, se muestra cómo para una misma práctica de manejo, diferentes condiciones de pH del suelo pueden llevar también a diferentes a niveles de almacenamiento de carbono orgánico del suelo. A continuación vamos a hablar de las limitaciones del almacenamiento de carbono orgánico en los suelos. Hasta, este, hasta, este, hasta esta diapositiva hemos estado viendo y presentando diferentes opciones de manejo que hay para almacenar y para incrementar los niveles de carbono orgánico del suelo sin embargo hay que tener en cuenta que el almacenamiento de carbono orgánico en el suelo es un proceso que tiene una serie de condicionantes y de limitaciones que nos afectarán y que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer estrategias y planes de eh, de aumento de los niveles de carbono orgánico del suelo basados en cambios en las estrategias de manejo. La primera limitación que vamos, la que vamos a ver es que el almacenamiento de carbono es un proceso finito y esto es importante tenerlo en cuenta, ya que los suelos no tienen una capacidad eh, indefinida de eh, aumentar los niveles de carbono orgánico del suelo. Además, decir que en función de las condiciones climáticas y gráficas, esta capacidad de almacenamiento variará. Y el tiempo de almacenamiento variará. Así, por ejemplo, para condiciones eh, áridas mediterráneas del noreste de España, se vio que el, eh, la conversión de un sistema de laboreo convencional a, y pasar a un sistema de siembra directa pues almacenaba carbono orgánico del suelo solamente durante los primeros 10 años. Siguiendo con este mismo estudio, también se observó que a lo largo de estos 10 años de almacenamiento de carbono, la tasa anual de almacenamiento variaba año tras año. De tal manera, tal y como podemos ver en la gráfica superior, a los 3-4 años de eh, adoptar este sistema de S&M se observaron las mayores tasas de almacenamiento de carbono anual. A partir de estos 3-4 años, esta tasa de almacenamiento fue disminuyendo hasta el, el final del periodo de almacenamiento, que tal y como hemos dicho, fueron de 10 años. Otra limitación es que el almacenamiento de carbono es un proceso reversible. Tal y como podemos ver en la tabla, al labrar suelos que llevaban años bajo siembra directa, se produce una pérdida de carbono orgánico ...que se había almacenado previamente en estos suelos bajo siembra sí, directa. Por último vamos a ver la última limitación que consiste en el cambio climático. El aumento de la temperatura del aire, de la concentración atmosférica de dióxido de carbono... ...y los cambios en la precipitación que eh, trae el cambio climático... ...te dan un impacto importante tanto en el aporte de residuos de cosecha como en las pérdidas de este carbono orgánico en el suelo por aumentos en las tasas de descomposición de este carbono orgánico. Por tanto, en función del balance de entradas y pérdidas, este, eh, el efecto del cambio climático en eh, los niveles de carbono orgánico podrá ser positivo o negativo. Esto queda representado en esta figura en el que se recopilan diferentes estudios de cambio climático, y su impacto en, el cambio, perdón, en los cambios de carbón orgánico del suelo. Y tal y como se puede ver, algunos de esos experimentos llevó a un aumento en los niveles de carbón orgánico, mientras que en otros, el cambio climático llevó a una disminución en los niveles de carbono orgánico del suelo. Este impacto del cambio climático en los niveles de carbono orgánico del suelo se puede eh, observar en un estudio que se llevó a cabo en el noreste de España, en el que se evaluaron el impacto de diferentes escenarios climáticos en los cambios de carbono orgánico del suelo. Para este trabajo se utilizó un modelo de simulación de carbono orgánico, como es el modelo CENTURY al que se aplicaron diferentes escenarios climáticos, cuatro de ellos en condiciones de cambio climático, que para estas zonas en concreto consistían en aumentos de temperatura y disminuciones de precipitación, y un escenario base, que se llama baseline en inglés, en el que eh, las condiciones climáticas consisten en las condiciones actuales eh, de tanto de temperatura como de precipitación. Esta figura muestra los resultados obtenidos mediante la aplicación del modelo en cuanto a la variación de carbono orgánico del suelo en los diferentes escenarios. Tal y como se puede observar, los cuatro escenarios de cambio climático mostraron un mayor aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo en comparación con el escenario de, de base de clima actual. Por tanto, en estas condiciones se puede concluir que el cambio climático llevó a un aumento en los niveles de carbono orgánico del suelo. No obstante, hay que tener en cuenta que estos resultados hacen referencia a unas condiciones específicas tanto de climatología climatológicas como de suelo y de sistemas de manejo. Por tanto, es de esperar que si eh, este mismo trabajo se eh, desarrolla en otras condiciones diferentes, muy probablemente los resultados que obtengamos sean eh, diferentes. A continuación voy a pasar a presentar las conclusiones de este Presentación. Algunas prácticas de manejo agrícola tienen la capacidad de incrementar los niveles de carbono orgánico del suelo. Además, esta capacidad de almacenamiento variará en función de las condiciones edáficas y climáticas en las que nos encontremos. Por último, destacar que existe una serie de limitaciones que condicionan el potencial de almacenamiento de carbono de nuestros suelos y que por tanto deberemos tener en cuenta.